Nos sorprendió el, el apoyo de Ciudadanos, nos sorprendió porque como te he comentado anteriormente este es un presupuesto pactado en un cuatripartito, es un presupuesto con medidas progresistas y nos parece extraño que aquí Ciudadanos esté dispuesto a asumir esas medidas progresistas como vemos, eh, cómo actúa en otras comunidades donde gobierna con Ciudadanos y Vox y es la antítesis eh, de lo que aquí estamos haciendo. Pero bueno, si él está dispuesto a apoyarlos tendrá que ser él el que da, tiene que dar explicaciones porque aquí le parece bien apoyar unas medidas progresistas y en otras partes vemos que las medidas de la ultraderecha precisamente van en contra de, de potenciar esos servicios básicos y derechos sociales.